Hoy se cumple 20 años del fallecimiento de una de las figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX, el líder de masa José Francisco Peña Gómez. La mañana de este jueves, miembros de esta organización política participaron de una eucaristía en la Catedral Santa Ana de esta ciudad. Oficiada por el Padre Rogelio, quien en medio de la homilía afirma que los políticos deben acercarse al pueblo e ir de las palabras a las obras sin discursos vanos que trabajemos todos, ¿eh? eso es lo que le hace falta también a los políticos, sobre todo a los de arriba, a los grandes, ¿eh? que se bajen de ahí, de, de sus curules, a los diputados, esa gente, eh, a, a, a esa gente que están ganando sueldo de lujo, que se bajen de ahí y que vayan a la, a, allá a la base para que vean cómo la gente se la, se, se, se, se la está comiendo, un tubo están pasando, entonces que bajen pero que bajen a trabajar, no a discutir con discursos vanos y cosas de esas. Que bajen a trabajar, es lo primero. Porque, por lo tanto, una invitación ¿Y qué fue lo que hizo Peña Gómez? Desde que salió allá de la Loma. ¿eh? ¿Qué fue lo que hizo él? Trabajar por el pueblo. Trabajar por el pueblo. Entonces, esos líderes que, eh, en ese caso, pues precisamente han marcado una historia política diferente en este país, ¿eh? no lo quieren, no lo quieren ni, ni recordar. Y cuando vienen esta fecha, Mejor preferencia para la capital, allá, en Chinchá. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.